De tiempo, inmediatamente, pues con las informaciones que trae la prensa digital de hoy. Bueno, pues hoy Gabriel Villanueva pide una justicia independiente, insiste en que Andrea Celea se le hace suicidó. Este juicio que se le sigue a este joven que. En un momento entró con la que era su esposa, que insistía que había sido maltratada en ocasiones anteriores y que ese día entraron juntos y todo el mundo vio cómo ella caía del edificio. Este Gabriel Villanueva, yo llegué a conocer a su madre, eso sucedió el 31 de agosto del 2018, recuerdo como ahora. Ese lanzamiento de un octavo piso del hotel Bellavista Mall en el mismo centro de la capital. Yo me pregunto cómo se desaparecieron esas cámaras bajo cuáles intereses de su madre que de manera portentosa sostiene que ha sido atacada por los medios, cuando lo único que han tratado de es la verdad. Esta joven Andrea Celea, de apenas 21 años, que era su novia en ese momento, dice que fue para él una persona especial, y ahora se pinta a él como una víctima, Previo a las palabras de él, Anca Biosila, la madre de Andrea Celea, pidió el lunes que lo condenaran a 30 años porque él mató a su hija. Él la arrojó y la maltrataba y abusó de ella de manera permanente, de manera psicológica, porque al ser extranjera, no le permitía casi ni salir a respirar. ¿Cuánto tiempo habrá sufrido esta mujer para que al final la lanzaran de un octavo piso? del hotel ubicado en el y si espero que mi hija y puede entrar señor director a ese link para que se vea un poco el juicio reciba justicia o que sea en el cielo hay un video que se plantea ahí vamos a verlo brevemente vamos a mientras he estado sentado en su banquillo y atrás viendo otros casos pasar, mientras espero por vivir. Andrea para mí fue una persona muy especial y también era muy amigo. Me apena mucho lo que pasó y yo nunca voy a hablar mal de ella, porque voló la verdad, los mismos problemas que tenía Andrea los tenía la mayoría de personas de nuestra generación, incluyendo a mí. Tampoco cometió un asesinato. Para mí fue chocante y buen ver cómo antes se suicidó. Es algo que mientras vida tenga, nunca saldrá de mi mente. Dios y mi conciencia saben que soy inocente. Yo solo espero justicia. Tengo fe de que será justicia. Gracias. ustedes escucharon las declaraciones de Francisco Villanueva. Él dice que es inocente, que él no la mató, que él sería incapaz. Pero la madre de esta joven dice todo lo contrario. La audiencia pues tuvo lugar. El tribunal va a conocer, va a dar a conocer mañana a las 4 de la tarde, mañana martes, su sentencia. Ahí dice la madre de la joven Andrea Celea. Anca Boisila. El dolor y el sufrimiento que me ha causado la pega de mi hija bajo esta estela. Me mantienen a mí triste, deprimida, y ya lo único que me queda es el sentido de justicia. Ojalá que no sea truncado porque esta gente tiene relaciones, dinero y poder. Gracias a Lidia Reyes Iberio, sintonizando nuestro espacio en nuestro Facebook Pitágoras, Rafael Vargas Abreu. Ustedes saben que inmediatamente termina el programa lo que transmitimos por nuestro Tocando el Fondo ahora ustedes también lo vivo a través de nuestro Facebook, gracias a la Greta, a Mosca, viendo el programa la Greta Polanco, los muchachos de la cafetería, dice buenas noches feliz inicio de semana por estar pues en sintonía con nuestro espacio de apoyarnos pues, desde las diversas redes sociales sobre todo de nuestro Facebook Seguimos entonces con las informaciones que trae la prensa hoy.